Insistimos, hay alerta de granizo prácticamente para toda la provincia. Sí, Julio, ¿cómo le va? Bienvenido. Julián y Gisela lo saludan. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Gisela. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien. Bueno, aquí todos mirando el cielo. Me imagino que ustedes permanentemente, y las preguntas llegan de forma constante, ya sea por este calor continuo, no, por el tema de las posibles tormentas y algunas de ellas con granizo. ¿Cómo, cómo estamos, por ejemplo, en el panorama para este viernes todavía? Mire, en este momento estamos realizando dos vuelos en la zona de San Rafael. Ahí sí. hay un potencial núcleo que podría desatar una tormenta sobre las zonas cultivadas. Ya estamos ahí trabajando. Eh, hace unas horas había un núcleo precipitando granizo y mucha lluvia en Potrerillos y fallata, pero uh -huh. han bajado los parámetros. En este momento estamos haciendo el seguimiento de un núcleo que está formado en la zona de Barriales, en San Juan, sí. uh -huh. cerca de, en la Papa Leoncito, pero que está tomando rumbo hacia Mendoza, así que también lo estamos monitoreando para dar orden de salida si fuera necesario. O sea que los lugares de la provincia en los que más probablemente haya granizo hoy, ¿cuáles serán? Bueno, los, nuestros pronósticos y nuestros modelos indican más actividad en el Oasis Sur, sin embargo podríamos tener algo en la zona este más entre la noche. Uh -huh. Y si sí esperamos unas tormentas más severas mañana en la madrugada, digamos del sábado al domingo, porque entra un frente frío y ahí es cuando podríamos tener las tormentas más severas. Uh -huh. Bien, y una pregunta que se está haciendo mucha gente, Julio, es qué está pasando sí. en el Este, por qué estamos teniendo granizadas tan constantes y, y sobre todo tan repetidas semana tras semana. Da la sensación, y quizás sea un error, de que es más la asiduidad del granizo que en días, o en años anteriores, mejor dicho. ¿Se está dando un fenómeno así o es solamente la percepción que estamos teniendo algunos? Sí, es la percepción. Si usted mira series largas de tiempo, es perfectamente normal que hayan tormentas de este tipo en toda la provincia de Mendoza, uh -huh. lamentablemente se ha dado yo diría que por casualidad, por azar que hayan afectado fundamentalmente vale. a la zona este, sin embargo las tormentas más fuertes las hemos visto por suerte en el campo, no en la zona este Claro, claro porque algunos se preguntaban si no estaba granizando más, venimos de tres cuatro semanas claro, en como, las que Como azota... que la sensación era esa, ¿no? Claro, como, este sabonó. año como nunca, al final sí. el tema de las tormentas, del granizo solamente es encima sobre los oasis cultivados y demás, era como la sensación, pero bueno, parece o sea, siempre esto uh -huh. sucede. ¿Hay alguna explicación geográfica, por ejemplo, para esto o algo que tenga que ver con alguna posición en especial de la zona de, de, de, del este de la provincia y sur? No, en general toda la provincia está expuesta a este tipo de tormentas sí. y se ha fundamentalmente por la presencia de la cordillera de los Andes que facilita el, claro. la convección claro. de haciendo este tipo de nubes que llegan a adquirir, no sé, alturas sorprendentes, 18.000 hasta 20.000 metros. Y es ahí cuando se produce, pero si bien este año la zona este ha sido más afectada, le insisto, hemos tenido tormentas muy severas en toda la provincia, sí, afortunadamente sí, sí. no ha en, en cultivados. cultivado. Uh -huh. eh, Julio, ¿están trabajando al 100% todos los aviones de la lucha antigranizo? En este momento están volando dos y hay dos dispuestos en la pista para la eventualidad de que ese núcleo que viene de San Juan pudiera volverse peligroso. Pero eh, le pregunto en general, en los últimos días están trabajando al 100. Ah. Sí, sí, están, hemos hecho muchos vuelos con los cuatro aviones en cada una de las jornadas que hemos tenido tormentas. Bien, o sea que hoy, en, ahora, por lo pronto por este viernes, lo más preocupante estaría en San Rafael. En este momento ya estamos trabajando en este San momento. Rafael y es probable que tome más envergadura, estamos viendo cómo evoluciona sí. y quizás hacia la tarde, hacia la noche. Pudiera haber alguna actividad en, en, el, en la zona este. En la zona este, bueno, Julio. lo que a veces suele suceder, claro. Sí, claro, y decíamos sí, sí, sí. es la más afectada. La más afectada. Últimamente. Sí. La última de mi parte, Julio, ¿hasta cuándo se puede esperar temporales de este tipo? O mejor dicho, ¿se pueden esperar? Porque recordamos, 23 de febrero fue aquella gran, la del Cóndor, la que rompió el techo del shopping, etcétera sí, claro. ¿Hasta qué momento del año, febrero, marzo, tenemos que seguir conviviendo con estas granizadas de, de tal intensidad? Bien, las estadísticas nos marcan que la máxima frecuencia de tormenta está dada en diciembre y enero, pero estamos viendo que hay un corrimiento hacia, hacia febrero, uh -huh. eh, pero ya hacia fines de febrero debería decaer, eh, de hecho ya este, viene decayendo un poco, eh, aunque como habíamos dicho al principio de la temporada, y vamos a tener menos frecuencia de tormentas, pero podían ser más severas. Y es lo que, se está, es lo que está pasando. Claro. Sí, tal cual. Sí. Bien. Bueno, Julio, muchísimas gracias por la predisposición. Eh, para este fin de semana, Bien. ¿algo que agregar? Eh, en la madrugada del sábado al domingo, en la noche y madrugada del domingo, pueden presentar más tormentas porque va a entrar un frente frío que es el que va a hacer que baje la temperatura sí. y ese toque va a hacer que bueno se eleve este aire caliente y húmedo que tenemos ahora se enfríe en altura y puede precipitar y ahí se genera la tormenta bien, bueno, entonces a estar atentos muchísimas gracias Julio bien, muchas gracias a ustedes hasta buenas luego, que tenga buenas tardes